Vamos a estudiar hoy el test de Omiara para la puntuación ponderada de ideas. El test de Omiara sirve para realizar puntuaciones ponderadas de ideas. Antes de lanzar un producto al mercado es frecuente tener que decidir entre varios prototipos o entre diferentes versiones. Omiara propone una fórmula para elegir entre varias alternativas de manera ponderada, con el fin de que la decisión resultante sea más acertada donde I sub H es la puntuación total obtenida por idea H. Llamamos J al factor de ponderación que vayamos a considerar, por ejemplo, el diseño, el precio y la durabilidad del producto. Si tenemos que decidirnos entre tres productos ABC, podríamos simplemente puntuar cada producto de 1 a 10 en base a sus características y sumar eh, los puntos obtenidos en cada característica para optar por aquel producto que tenga mayor puntuación total. En nuestro ejemplo, el producto elegido será el producto B. Si vamos a realizar una puntuación moderada, tendremos que asignar a cada característica un valor entre 0 y 1, en función de la importancia que para nosotros tenga ese factor. Se trata de valorar la importancia relativa que para nosotros tienen los distintos factores. La suma de las ponderaciones de los tres factores debe ser igual a la unidad. En nuestro caso, el precio es mucho más importante que el diseño o la durabilidad. Aunque los productos siguen teniendo las mismas puntuaciones para cada una de las características, cuando nuestra puntuación es ponderada, nos decidimos por el producto C en vez del producto B. Para nosotros el factor precio es lo más importante y el producto C tiene el mejor precio de todos, ha obtenido un 10 en precio. El producto A tiene el mejor diseño, un 10 en diseño, pero de los tres factores que estamos contemplando para tomar una decisión, el diseño es el que menos nos importa.